Hola amigos emprendedores Ventas, crecimiento, reconocimiento Y como no, dinero para disfrutarlo Como quieras y con quien quieras Esto es Marketing para Todos Haces un gran trabajo Y tienes buenos productos Pero son opacados por grandes empresas No más Te acompañamos en tu branding Empezando con el más básico Marketing Mix Hasta el más costoso Product Placement y llevar tu e-business a otro nivel con el ABC del e-commerce. Con sencillos y gratuitos marketplaces a complejos pero exitosos draftshippings, B2B, B2C, B2G y más. No nos olvidamos de tu web que irá evolucionando desde básicos templates hasta contar con más detallado Inbound Marketing. Donde tu storytelling hará que tu ATL y tu BTL no paren de crecer y por qué no llegar a un ambicioso omnichannel con gran y orgánico SEO y por qué no ser sé, de vez en cuando lleno de muy nutrida media con videos de calidad y influencer ansioso de trabajar contigo y no pararemos o a sea, que esta pequeña startup junto a buenos partners se convierta en un deseado unicornio. ¡Ya te vimos! Sabes inglés, pero esto es marketing para todos. Tenemos suficiente estrés para que nos dediquemos a traducir lo que dices. Tu trabajo y producto son una marca que solo necesita ser más visible para lograr tus metas y tus sueños. Lleva todo esto a un mercado mundial. Llegaremos desde sencillas páginas prediseñadas hasta que tu producto sea visto, mencionado y cantado por millones. Comercia con el mundo a través de internet y en todo lugar. Detrás de tu marca hay una historia que debe ser contada. Sacrificios, risas y lágrimas que son transmitidas a través de tu producto. Una historia que será admirada en todo idioma y en videos de alta calidad con las personalidades del momento. Tu pequeño emprendimiento ya es un tesoro. ¡Que el mundo lo sepa! Con el apoyo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAPUNO.